Vamos a ver un vídeo de mi pal de cata. Uh -huh. Que os va a enseñar la canción de... Ya no voy a Una, dos. No, que cata. A ver, Chacho. No, que ya estaba haciendo el vídeo, ¿no? Duque Caja, Namo Pumítico, considerado el mejor nadador. El hombre pensé mi Weissmuller. Paris 1924, Johnny Weissmuller. Baja en 10 minutos los 100 metros libres. Se cuelga medallas y luego se convierte en tan Johnny. Ah, ah, ah, creo que tienes el síndrome. Johnny? Ah, ah, ah Weissmuller. Gracias. Johnny Weissmuller reúne a la manada, cree que los negros dicen buena. El rey de la selva se tira a la cama, pensando que lo hace desde una liana. Los pues moros no, se divierten en la ciudad y Johnny se echa a llorar. Mientras todos bailan esta canción, él se abre la cabeza contra el hormigón. Johnny? Ah, ah, creo que tienes el síndrome. Ah, ah, Weissmuller. Ah, ah, ah, creo que tienes el síndrome. Ah, ah, ah, ah. Weiss Johnny Weissmuller sigue nadando. Nadie, Nadie jamás podrá alcanzarlo ¡Gracias!